Eh, antes de hablar, eh, Rafael, de, de temas geopolíticos, ¿no? eh, ¿cómo ve, veis vosotros, cómo ves tú eh, las elecciones de medio término en, en Estados Unidos? Eh, porque esto es un indicador también ¿no? de perspectiva. Eh, ¿Cómo ves eh, la, uh, las últimas elecciones eh, alemanas eh, que se han concluido con un gobierno? Eh, y eh, las el, próximas elecciones eh, en Francia, que, que, que puede ser eh, importante, así que son importantes. Uh -huh. eh, y por lo tanto, ¿cómo esto, eh, si esto, eh, lo que pensáis, se puede impactar en algo, no? Uh -huh. Bueno, pues eh, a ver, yo creo que el, eh, efectivamente con... con unas expectativas muy diferentes en unos casos, y en otros, no frente a la estabilidad que ha proporcionado este, este gobierno tripartito en, en, en Alemania, que ha confirmado las expectativas que, que se habían puesto una vez que se conocieron los resultados. ¿no? Una vez más, Alemania da estas muestras de que es capaz de llegar a gobiernos de, eh, de coalición, a grandes coaliciones eh, que, que, que son un ancla, no olvidemos, para toda Europa y que de, de, de, genera mucha estabilidad a nivel. Eh, político también no solo en el país sino en, en política europea pues tenemos algo más de, de, de, de, de incertidumbre en el caso de, de, de francia eh, aunque eh, parece eh, eh, parece que, que Macron pues eh, es el, el líder político francés con mayor probabilidad ¿no? de, de de, ...de ganar eh, al menos desde luego una, una segunda vuelta... ...y esto, bueno, pues daría también mucha estabilidad... ...a este eje franco-alemán en, en Europa... ...y sin embargo nos preocupa más eh, las, las las elecciones... Eh, ...dentro de un par de años, en dos años y medio... En, ...en Estados Unidos, ¿no? Porque el ambiente está claramente muy polarizado, ¿no? Todavía no, no, no, no se han asimilado bien los resultados de las elecciones... Eh, a, anteriores eh, Biden la, lamentablemente pues, está eh, defraudando un poco las expectativas que, que se habían eh, creado en parte por su electorado y este clima de confrontación de un país eh, dividido pues eh, so, son, son unas noticias eh, pésimas para, para, para el país y desde luego para la política eh, inter, internacional ¿no? Eh, no, hay, no hay que olvidar que sea cual sea el resultado de las elecciones eh, ...de las próximas elecciones norteamericanas, pues eh, el, el, el país eh, seguirá estando muy polarizado, eh, muy muy dividido, ¿no? Eh, y esto, pues, eh, dificulta mucho, ¿no? Que, eh, como como estamos viendo, eh, pues, eh, permita ¿no? que, que Estados Unidos pues, sea un, un país que genere certidumbre, estabilidad, sobre todo en las relaciones... Eh, inter, internacionales no eh, hay, hay otros ámbitos en los que independientemente de, de quién gane pues eh, las tensiones geopolíticas van a seguir estando ahí es decir lo estamos viendo eh, con Rusia y lo, y lo y lo vemos en en esta pugna económico tecnológica eh, incluso militar no eh, con china no que, eh, que que bueno pues es un es un foco adicional de, de, de riesgo en eh, tensiones eh, geopolíticas claro.